Eh, uno de los temas centrales tiene que ver con el cóndor mm. del acceso. ¿Qué pasa? O sea, no, ¿Qué la pasa? polémica si sí, cóndor sí o cóndor no, polémica que se desató la semana pasada uh -huh. a raíz de que eh, se habló de un retiro sí. del actual monumento para después dar marcha atrás sobre la decisión, etcétera, etcétera. Bueno, viste que salió también a hablar la familia del que fue el que hizo el cóndor Juan también C Juan Cardona, bueno, exactamente ajá. la familia que se ha unido a otros artistas locales para eh, justamente que no vaya a ser retirado este monumento icónico de la provincia de Mendoza de allí del acceso bueno, decía yo Sí, la polémica sobre si cóndor sí o uh -huh. cóndor no ya pasó, de hecho la tuvimos en este programa, opinaron muchísimo. Gracias por esos mensajes. Hoy vamos a hablar de qué es un patrimonio cultural. ¿Es el cóndor? ¿Un patrimonio es? cultural de Mendoza? ¿Qué tiene que ser para pasar a ser ¿no? un patrimonio claro. cultural? ¿Qué ¿Cuáles son los requisitos? Acá? Claro, ¿qué tenemos en la provincia que por ahí es de patrimonio cultural y desconocemos? Es un tema muy interesante. Esto obviamente a raíz de lo, que, de lo que pasó con el cóndor. Pero yo tengo algo de color para contarte. Contame. Estuve investigando, estuve leyendo eh, artículos el fin de semana, obviamente, respecto a lo que tiene que ver con el cóndor. Y hubo una encuesta popular. Le preguntaron a los vecinos, sobre todo el departamento de Guaymallén, en el caso de que no va a ser, no va a ser, pero tuvieran que reemplazar al cóndor, ¿qué pondrían en el lugar del cóndor? ¿Querés que te cuente alguna de las cosas que decían ¿Qué te queríamos un rato? Decían, mira, eh, amafalda. Obviamente sí. sería lindo eh, A Enzo Pérez o a Morro García no. eh, A Pocha y a Guillermina Las elefantas que se fueron sí. Y escucha esta A una tortita raspada una, Un racimo de uvas o una copa de vino Fueron lo que comentaron los vecinos de Guaymallén Que pondrían ahí en el lugar de eh, el cóndor. Obviamente que no, esto fue modo de chiste, pero me una tortita raspada ahí. No, es un montón. Es un montón, es un montón, no, no, montón pero chicos. Bueno, Después divertido. se quejan del cóndor con, con alas de paloma, no, no. Es un montón. Bueno, alas para profundizar sobre el sí. tema planteado, vamos a hablar con Liliana Varela, que es profesora de historia, ex direct directora de patrimonio nacional. Le damos la bienvenida a nuestro Desde la Redacción. Liliana, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes allá en Mendoza? Pero muy está? bien, muy bien. Gracias por este ratito. Acá, deseosos de que eh, nos des todas las explicaciones respecto de qué es o, o qué significa que algo sea patrimonio cultural. No es una cosa sencilla. Mm. O sea, empecemos por, por el principio. En general, cuando uno habla de patrimonio, mm -hmm. eh, siempre está hablando de políticas patrimoniales, está hablando de intereses, está hablando de, de muchas cosas. Claro sí. que... Cuando los patrimonios son como este, que es el cóndor, que es figurativo, no entramos en las valoraciones históricas de un personaje histórico. ¿no? Ah, claro. es una estatua de Sarmiento, una estatua de Perón, una estatua de Irigoyen, esos tienen unas connotaciones eh, ideológicas e históricas fuertes. En el caso del cóndor, es la representación de un animal muy característico de la provincia. Ahora, si vamos eh, al plano de la normativa, que es el plano este, difícil de evaluar, pero en general hay una serie de categorías que la Comisión Nacional de Museos y Monumentos y Lugares Históricos, que siempre es el referente de la, pres de la preservación de patrimonios materiales, ¿no? de, materiales que incluyen también archivos históricos, por supuesto, y también monumentos, Ajá. y también... Árboles y áreas urbanas y, y bienes que son de interés arquitectónico o escultórico. Es decir, hay muchísimas categorías de bienes, pero en general el, el primero en, en valorar o evaluar esa categoría de bien es el, el, el lugar más pequeño, que es el sitio, que es el municipio, ¿no es cierto? Uh -huh. En este caso, yo creo que Guaybayén. Eh, no, creo que la, la escultura tenía algún grado de protección, o por lo menos una declaratoria de patrimonio este, provincial, o no provincial, sino este, municipal. municipal. Uh -huh. eh, es, el tema es que mm, ignoro cuáles son las cuál es la legislación del municipio que protege e impide que las cosas se... se se saquen de lugar o, o se cambien por otras. Cada municipio, en realidad, por supuesto que tiene que hacer una, una legislación, vivimos un, una, un país federal, y evidentemente cada municipio, después cada provincia hace su registro, pero tenemos un, una centralidad nacional que es la Comisión Nacional. O sea que cuando nosotros queremos que algo que ha sido declarado por un municipio eh, después ha sido avalado por la provincia tenga características nacionales tenemos que elevarlo o postularlo en general a, a la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos que funciona eh, en la Ciudad de Buenos Aires en, en el Museo del Cabildo de la Revolución de Mayo y ahí eh, se evalúa esta presentación pero no es una evaluación solo de expertos que se juntan, sino que eh, en general, la Comisión Nacional tiene delegados en todas las provincias argentinas, por lo tanto, el delegado de la Comisión Nacional es el primero que podría prestar ayuda o, o prestar, este, está, está más cerca del bien, ¿no es cierto? Pero en este caso, el, el bien no tiene protección nacional, por lo tanto, serían las autoridades municipales quienes debieran resolver este tema. Ajá. ¿Qué pasa hoy con, y no me voy a meter en, en problemas este, jurisdiccionales, ¿no? pero qué pasa con, con este tema? Este tema del patrimonio, que siempre ha sido eh, algo definido por expertos, hoy también tiene otro sentido. El patrimonio uh -huh. es aquello que además nos identifica como comunidad. que nos, nos pertenece tanto, también. Claro, uh -huh. apropiarse de ese patrimonio, que significa amarlo y que significa defenderlo, también hace que la comunidad se pronuncie alrededor de eh, que siga ese, ese monumento o que no siga. Evidentemente hubo expresiones, de, por lo que ustedes comentan, eh, incluso de, de, de, de los descendientes del autor y de la comunidad uh -huh. que quieren que el, el cóndor permanezca. Sí, sí, ya ha habido otros... una expresión al respecto incluso por el, parte del gobierno provincial que eh, salió a indicarle a, a la comuna de Guaymallén que en todo caso se hacía cargo de la reparación pero que el cóndor se quedaba allí. Pero hablando en general de patrimonios, Liliana, sí, entonces decime. decís, hay una declaración de... Patrimonio Cultural Municipal, luego puede ser Provincial y finalmente Nacional. Cuando existe esa declaración, eh, lo que se haga o no con el bien patrimonial va a depender de cada una de esas jurisdicciones, depende a cuál haya llegado ese patrimonio. Exactamente. Si uh -huh. ha llegado a la al la, a la, a nivel nacional, tiene que tomar intervención la Comisión Nacional de Museos para, para orientar y decidir. No es que va... A, a formular este, objeciones totales. Vos te, te doy un ejemplo que a lo mejor este, es más se, se ve más claro. La Casa de Gobierno es patrimonio, monumento histórico nacional. Cuando se hacen refacciones dentro de la Casa de Gobierno, tiene que tomar participación la Comisión Nacional, por más que esté allí viviendo... O decidiendo las reformas el presidente de la nación, siempre tiene que estar la comisión vigilando. ¿Por qué? Porque es el organismo que decidimos los argentinos que vigile ese patrimonio para que la gente o cualquiera que a lo mejor pasa por, por una dependencia que es Monumento Histórico uh -huh. Nacional... No le, no le restaure como, como le parece a él, sino como hay que hacer. Claro. Uh -huh. Eso no quiere decir que no se pueda restaurar, que no se pueda modificar, que no se pueda ayornar, porque hay monumentos que, que existen, eh, ponerlos en valor para que puedan tener una mejor, un, una mejor calidad de uso, ¿no es cierto? Entonces eso se, se tramita. Pero cuando la declaratoria, como este caso, es del municipio, es el municipio el que tiene que resolverlo. Probablemente, la, si la restauración es, es demasiado cara o onerosa para el municipio, le puede pedir ayuda a, al, a la provincia uh -huh, uh -huh. Y, y entre ambos poder hacer esa restauración. Pero en realidad, eh, la protección es eh, solamente municipal, por uh -huh. lo tanto... Es el municipio con todas las instituciones, no solamente con el presidente de la comuna, sino me imagino que la legislatura de allí, quienes pueden decidir de acuerdo a la, al grado de protección que tengan, que es qué futuro tendría el CON. Liliana tiene... Sí, ¿Tiene importancia lo que opina en este caso la familia del escultor, que fue el del cóndor, que se ha manifestado ahora la hija tanto como el bisnieto? ¿Tiene importancia lo que ellos pueden llegar a decidir sobre lo que puede llegar a pasar eh, con el cóndor, siendo familiares de la persona que lo hizo? ¿O no. incidencia en la provincia, ¿o poder hablar con alguien o solamente no, se acerca? En realidad a este no, porque... No es un monumento histórico nacional ni es un, una escultura nacional, ¿te das cuenta? O sea, es, es municipal. Evidentemente, a nosotros nos parecería mejor la restauración que el reemplazo, uh -huh. porque ya forma parte, este, forma parte de la identidad de, de, de, de ese lugar. Es, es muy difícil uh -huh. hacer un cambio muy fuerte. ¿Qué sé Yo yo no sé si ustedes conocen porque es muy particular este ejemplo que les voy a dar. En Caleta Olivia hay un, un monumento al obrero patagónico inmenso de la década del 30 cuando se descubre, el, se empieza a explotar el petróleo, que es inmenso. ¿Qué te puedo decir? Cuatro metros de alto, te asusta. Y la gente familiarmente le llama Gorocito y, y entre los proyectos de ley que entraron a la Comisión de Cultura de Diputados, he visto que proponen este, declarar monumento nacional a este gorocito. Y uno eh, te llama la atención, te conmueve, pero claro, para nosotros, eh, para la gente de Caleta Olivia, forma parte de su identidad. Claro, y para totalmente. nosotros eh, Evidentemente que lo, yo lo conocí, justamente estaba haciendo trabajos con historia oral en el en, en Patagonia, en, en Caleta Olivia, justamente, donde, en el mismo lugar donde apareció por primera vez el petróleo, y realmente tiene un significado para la comunidad que es muy difícil que eso se pueda borrar. Es decir, eh, que ya forma parte de la identidad. Entonces es muy difícil este, cambiarlo, ¿no es cierto? A mí me parece que eh, cuando tiene un significado tan fuerte debes de, debiera mantenerse, claro, la restauración, la restauración es una es una, una tarea muy difícil porque no hay que traicionar este cuando, cuando son este, esculturas, eh, la gente es muy creativa viste entonces hay que buscar restauradores claro, sobre todo gente joven que tiene muchas ganas de hacerlo por ahí sin ningún es, interés económico solamente de poder aportar a la provincia pero, y a la cultura pero, ¿sabes qué? Respetando cómo era esa escultura. Claro. Eh, uh -huh. Documentándose, buscándola, buscando los antecedentes para hacerla este, como era, no como a él creador le gustaría que fuera. ¿Se dan cuenta la sí, diferencia? Sí, sí. Eso pasa muchas veces, no sé, fue famosa esa restauración de un cuadro que la restauradora lo hizo como a ella le parecía y no como el cuadro era. O sea claro, hay muchas cuestiones una cosa que. Hay... Es el... Una cosa es el creador que hace un, un, una escultura nueva y otra cosa es el restaurador que tiene que eh, respetar, eh, por supuesto, eh, al autor de esa escultura. ¿no? Uh -huh. en, en este caso, no sé claro. si, les, si esto les, les aclaró o les, les no, no, no, No, no, este, este no, en este caso lo que se busca es la restauración, tiene que quedar eh, exactamente y, igual que, que como estaba. Eh, y lo que ha decidido la comuna es eh, llamar a concurso para hacer formalmente la restauración. Digo, porque hasta incluso eh, hubo artistas que se ofrecieron a hacerlo gratuitamente, pero eh, la comuna decidió seguir los pasos formales y llamar a concurso para que se haga la restauración. Eh, hablando de, de patrimonios, Liliana, leía que puede convertirse en patrimonio cultural eh, no solo eh, un, una estatua, una obra... Eh, eh, hasta hasta frases que forman parte del acervo cultural de un lugar pueden convertirse en patrimonio. Eh, eso ocurre, por uso y costumbre siempre tiene que haber una declaración, ya sea eh, municipal, a nivel provincial, legislativa. Eh, no sé exactamente a qué patrimonio te referís, si te referís uh -huh. al patrimonio inmaterial, aquello inmaterial, que... Inmaterial, digo, que porque está el, el está material e bueno, inmaterial. Y yo te unía a los el, dos. Bueno, por ejemplo, eh, los bienes inmateriales en nuestro país eh, les está faltando, a mi modo de ver, todavía una ley formal porque uh -huh. nos hacen falta inventarios, nos hacen falta registros. Eh, te lo digo con conocimiento porque he presentado y coordinado la presentación del tango, del filete porteño y del chamamé uh -huh. y siempre nos exigen un inventario nacional. Es decir, nos hace falta ese inventario nacional en donde se legitime cualquiera de esas expresiones inmateriales que tienen nuestras provincias y que, y que tienen mucho para dar todavía, porque este, yo tuve la suerte de estar muchas veces en reuniones de UNESCO de Patrimonio Inmaterial, y siempre me acordaba de las fiestas nuestras, cada vez que se aprobaba una fiesta eh, china o una fiesta de, de la India o europea, yo decía, pero si no, nosotros tenemos esto, tenemos esto, y siempre teníamos... Eh, muchas cosas que eran genuinas, este, que eran eh, únicas, únicas. Mendoza tiene muchas únicas todavía uh -huh. para, para mencionar y para hacer su inventario y su registro de bienes inmateriales, ¿no? su relación con el agua, es uh -huh. decir, hay, hay cosas que realmente La las resolvió La el mendocino, claro, pero... Uh -huh. pero pero el mendocino ha resuelto cosas muy importantes con técnicas que son una tradición y que son únicas. Es decir, uno no, uno no se da cuenta porque lo ve todos los días, porque siempre formó parte de la identidad del lugar, pero son únicas y se pueden, este, por supuesto, formar parte de un registro y por supuesto tener el galardón mayor de de la UNESCO, que eh, cada vez se pone más exigente, pero sin embargo, eh, cuando la cosa es un patrimonio que, que está vivo, ¿no? es decir, cuando, cuando presentamos el tango, eh, hubo toda una discusión entre los tangueros para ver cuál era el tango que había que preservar, ¿no? y no es que hay que preservarlo, el tango, para que esté vivo, tiene que estar recreándose permanentemente, no es que nos podemos quedar con el tango de Gardel o el de Pugliese, sino que tiene que haber nuevos creadores que muestren que el patrimonio está vivo, porque los patrimonios inmateriales tienen que estar vivos, son claro. una foto de hoy, no es una película de lo que ha sido la gloria de aquel tiempo, es hoy, es esa foto que, has, que, que reconoce los orígenes pero que fundamenta esta esta persistencia en el día de hoy de, de, de este patrimonio. ¿Tiene que, pasar ¿no? Entonces, cierto eso. ¿Tiene que pasar cierto tiempo para que algo se vuelva patrimonio cultural? Por ejemplo, no. el cóndor está desde el año 76, creo, ¿no es cierto? ¿Tiene que pasar cierto tiempo? No no, no, no necesariamente, no necesariamente. Durante mucho tiempo, te digo, la Comisión Nacional buscaba... Son momentos... a ver... El patrimonio tiene que ver con la historia. Y entonces hay momentos históricos en que nosotros necesitamos declarar patrimonio todos los lugares en donde se iba construyendo la nación. Por uh -huh. eso teníamos el Cabildo, aunque fuera mutilado, no, no era auténtico, pero no importa, era el Cabildo de Mayo. Ahí estábamos con el 25 de Mayo. Fue la Casa de Tucumán, la Declaración de la Independencia. Fue Monumento Histórico Nacional, la Casa del Acuerdo de San Nicolás para mostrar el país que se estaba construyendo, tu, que tuviera una serie de lugares más allá de la arquitectura que fundamentaran cómo se fue construyendo la nación. Entonces, esos fueron los primeros hitos. Después fueron las iglesias y después empezaron a, a, a irse eh, incorporando con los, la evolución del patrimonio a patrimonios industriales, a, a, a patrimonios este, más vinculados con el trabajo y demás. O sea que... Eh, esto tiene que ver con cómo, y después se fue, se fue eh, viendo que había un montón de riqueza que estaba bajo el suelo, no solo el uh -huh, petróleo, uh -huh. sino toda la riqueza arqueológica, claro que, se va que tenemos este, en nuestro territorio, porque no nos falta absolutamente nada, tenemos nada. de todo realmente, o sea, lo único que tenemos que hacer es darlo a conocer, que la gente tome conciencia, y entonces empecemos a respetar eso público, que es nuestro, Es ¿no? que creo es que con el cóndor pasó, porque realmente cuando pasó lo que pasó, eh, después de esa lluvia, que cayó piedra, que cayó el cóndor, realmente los mendocinos estaban muy tristes porque es algo que te marca, estás entrando a la ciudad, te dejas llevar por el cóndor, es como re importante para los mendocinos, el cóndor de Guaymallén. Por eso mismo que yo creo que lo mejor este, que han podido resolver y que evidentemente han resuelto, es la restauración y la reposición de, de este monumento tan característico. Y seguir trabajando por esos patrimonios, porque Mendoza tiene una historia que, claro, también es una historia de, de, de cosas que se perdieron por terremotos y demás. Sí, eso no lo podemos evitar. Nos faltan un montón de cosas, la vieja sí. Mendoza. Este, que la tenemos, bueno, la hemos recuperado aunque sea arqueológicamente, ¿no? en un lugar maravilloso que tienen ustedes la verdad que este, Mendoza es grande por donde la mires pero, pero tiene un patrimonio sanmartiniano que está okay. un poco metido eh, debajo de la tierra, la casa el lugar, bueno, pero ahora claro. se sí están re, de, recuperando esos esos esas rutas, como las rutas que ustedes tienen, los itinerarios, la ruta del vino, bueno, tienen... Un montón de cosas, ¿no? Como todo nuestro territorio que lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar en los registros para, uh -huh. para, para llegar a, a la UNESCO con, con la cabeza erguida y sabiendo que vamos a ganar. Liliana, muchísimas gracias por esta conversación. Muy amable. No, por gracias. Por favor. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, ahí estaba. Liliana Varela.